hola gente ¿qué tal estáis? vamos a atacar lo que queremos atacar que va a ser básicamente desmontar esto spin lounge de esto es de lo que vamos a hablar hoy y voy a descubrir si esto es un proyecto de verdad o es una, simplemente una vendida de humo como fue nicola por ejemplo no sé si habéis oído hablar de nicola Spin launch nace de la idea de que, vamos a ver, cuando tú lanzas carga al espacio en un cohete, el 90% de la carga del cohete es combustible, combustible y cohete. Y el 10% o menos es lo que realmente pones en órbita. La idea de Spin launch es, en vez de tener un cohete que se propulsa a sí mismo, propulsar el cohete desde tierra para que no lleve combustible y sea mucho más pequeño y solo sea la carga. Y un pequeño motor para, la, para ponerlo en órbita en la segunda... Para una vez que llega a órbita, enciendes una segunda etapa que sí tendría un pequeño motor. Es una catapulta espacial. No es ni un tira china, es una catapulta. O sea, básicamente es... Practicaremos al medievo con tu... cohete Un prototipo de un tercio del tamaño real, ¿vale? Esto tiene 33 metros de altura. El proyecto real debería tener 50 es verdad, mola, pero cuántas G iría una persona para esto? Esto no lleva personas, tío ¿Vale? Aquí no se puede llevar personas, es imposible De entrada, ya, no se puede Está más que previsto que esto no va a ser para personas Esto va a ser para enviar a la órbita pequeños satélites ¿Vale? Esto es para enviar cargas de... Según lo que dice la compañía Hasta 200 kilos de carga útil No más O sea, es un, básicamente es un micro lanzador ¿Podemos tirar piedras a la Luna con eso? A la Luna no, a la órbita baja sí en teoría, vamos a ver Esto, todo, vamos a ver, todo esto Es con unas comillas Enormes, ¿de acuerdo? Esto, esto lleva unas comillas Pero tamaño, como el modelo Que han construido, vaya Vamos a poner de entrada el vídeo promocional De Spin Lounge, ¿vale? Con una, un bonito CGI Como siempre con este tipo de proyectos Todo se hace por CGI, porque en el CGI Todo es maravilloso y nada se rompe nunca, ¿vale? Vamos a ver en proyecto en CGI qué es lo que pasaría con esto ¿Lo ves factible o no? A ver, nada en la física, nada en la física prohíbe que esto se haga. ¿Vale? Nada en la física lo prohíbe. El problema está en la practicidad de la cosa. El lanzador que proponen es un cohete, mmm, que básicamente no es más que una carcasa. Dentro llevaría aquí la caú útil y luego llevaría un, do un doble sistema. ¿vale? con motores para hacer dos, dos quemas de combustible es decir, la idea es que el, la catapulta esta lanza el, este cohete este, bueno, este cohete no, en realidad, este proyectil vale lanza este proyectil en una órbita mmm, a una cierta altura básicamente, básicamente este sistema lo que hace es sustituirse la primera etapa de un cohete vale por ejemplo, eh, la primera etapa de un Falcon 9 imagina un Falcon 9, pues quita la primera etapa pues el resto, esto lo puede lanzar, en teoría entonces, va a lanzarlo más o menos a la misma altura que una primera etapa de cualquier cohete. Y una vez que llega a ese punto, como ya el aire ahí es muy poco denso casi inexistente, el cohete se abre. Y una vez que se abre, sale toda esta maravilla extraña que estáis viendo aquí dentro. Entonces, la primera etapa, que es la más gorda de aquí detrás, se activaría. Haría la primera parte de la quema para la órbita. Y una vez que llegue al apogeo, se activaría la segunda etapa que haría el resto de la quema para terminar la puesta en órbita. En lo que viene siendo una, una, una maniobra de transferencia de Hoffman de toda la vida. Obviamente, como digo, eh, CGI maravilloso y súper limpio en el que todo es perfecto, nada se estropea, todo encaja perfecto y por lo visto los sistemas de conexión para atrapar esas dos unidades entre ellas y que el cohete no se desmonte en cuanto atraviese la membrana, eso no... Patata. Pondrían la carga útil dentro de este proyectil. Lo meterían dentro de, del sistema en Spin Launch. Una vez que entra dentro del acelerador inercial, pones el proyectil, lo enganchas en el brazo que gira. ¿Vale? En ese momento cierras la esclusa y haces el vacío. Porque la idea es, a ver, uy, mierda, lo he quitado. vacío dentro de la cámara no tienes aire que frene el, este sistema. Entonces va ganando velocidad poco a poco, ¿vale? Esto es un sistema eléctrico. Básicamente lleva un motor eléctrico y lo que va a hacer es girar el brazo. Entonces, tú haces el vacío en la cámara, quitas el aire, así que el proyectil ya puede. O sea, el brazo ya puede girar libremente y empiezas a meterle velocidad, ¿vale? Con un motor eléctrico, poco a poco vas añadiendo velocidad, añadiendo velocidad. Hasta que llega un momento en el que tenga suficiente velocidad para ser lanzado al espacio. Una vez que el proyectil está conectado y el vacío está hecho, ponemos, a, echamos esta cosa a girar vale, con unos motores eléctricos que lleva aquí abajo. Entonces esto empezará a girar y se va a tirar dos, tres horas ganando velocidad poco a poco. vale. Es decir, aquí la idea no es meterle la caña de golpe, simplemente tú vas metiendo velocidad poco a poco, a su ritmo, va creciendo y en un par de horas alcanza la velocidad necesaria y en un momento dado, lo que haces es que liberas. Liberas el proyectil en un punto determinado, obviamente, en el que sale por esa salida, ¡op! y al espacio. Una vez llegado a la altura a la que tiene que llegar, él se abre y sale, enciende el motor y ya está ahí, vámonos. Y ya haría, pues, una quema, una segunda quema y ya estaríamos en órbita. Simplemente, ya tendrías tus satélites en órbita. Los satélites se desplegarían. Y todo es precioso y maravilloso y los unicornios son bellos. Lo que voy a poner ahora el vídeo de la primera prueba que han hecho, ¿de acuerdo? Esto es una prueba real que ya ha sido, que ha sido hecha y en el que vais a ver que celebran... Entonces, nada, lanzarían las la bombas de vacío. Se haría el vacío dentro de la cámara y adaptaríamos el giro de... Y una vez que llega a la velocidad que necesitas para, para el despegue, el proyectil sale disparado y ya está y luego ya sería cuestión de encender otros motores. Esto que veis de ver es la única, la única prueba mostrada de cómo funciona el invento este. Vale, solo con este vídeo. Ya habéis visto en todas partes, de anuncios por todas partes, noticias por todas partes, hablando del sistema que va a poner cohetes en órbita usando electricidad y sin usar combustible y, y todo maravilloso y todo genial y todo super chachi. Y Google está involucrada y Airbus y un montón de empresas están involucradas metiéndole dinero a esto. Ahora hablaremos de financiación también. <ríe> ¿Ve? Es que... Es que en cuanto se sabe un poquito un poquito de física y tal ya empieza a descubrir los problemas ¿vale? Ya, ya vosotros mismos estáis sacando los problemas en el chat esto me encanta, me encanta, seguid así y el boom sónico cuando el trasto sale fuera del tubo ¿qué? ¿cómo lo gestionamos? porque eso tiene que ir un poquito rápido según los planes de esta gente este cacharro tiene que salir del tubo en el momento en que rompe la membrana, ese bicho se mueve a Mach 7, 7 veces la velocidad del sonido a esa velocidad tiene que romper la membrana, desde el vacío tiene que romper la membrana y encontrarse con el aire, a presión atmosférica a nivel del mar. Pero no es el único problema. El espacio está lleno de recursos y oportunidades, nos dice Jonathan Janney, que es el CEO y fundador de Spin Lounge. Luego hablamos de él. We can't even necessarily el tener acceso al espacio a bajo coste puede tener es una gran oportunidad para la tierra puede abrir muchas oportunidades spin launch was born as a dramatically lower cost way to launch Uh, Spin Launch nace como una idea para, para reducir el acceso al espacio, básicamente. Eh, quiero que, quiero que eh, os fijéis en una cosa en este tipo de vídeos, ¿vale? Con la musiquita inspiradora, eh, plantear un problema y ahora esto es la solución mágica. El formato del vídeo, es que el formato del vídeo es muy, muy, muy hype. Está hecho para crear hype. Es el tipo de vídeo que encuentras en proyectos de humo como el de Nicola o, o Teranos. Lanza amazing what we've accomplished in the last 60 years of spaceflight, and we've done this on the top of rockets. Está diciendo básicamente que hasta ahora hemos 60 años usando cohetes para ir al espacio. In the early days, chemical rockets seem to have been the eh, está diciendo que el cohete era la solución más obvia, obvia eh, Y tal, pero que mmm, Pero que el El coste en combustible Es tremendo Y es cierto, o sea, un cohete consume una cantidad de combustible brutal All this fuel with you requires a large, expensive el coste de los cohetes y el coste de acceso al espacio nos ha impedido hasta ahora desbloquear, eh, liberar la, todas las posibilidades de, de, del vuelo espacial Lo cual es cierto es esencial encontrar una mejor manera de ir al espacio. Básicamente encontrar una mejor manera de ir al espacio. Para poner un cohete en órbita, para poner algo en órbita, necesita acelerarlo a 7,8 kilómetros por segundo, La ecuación de te dice cuánto para poner un en la ecuación del cohete, que ya habéis visto en alguno de mis videos, eh, lo que te dice es cuánto combustible necesitas para poner algo, una masa X, en órbita. So what the rocket equation means is that if you want to go faster you need more fuel. So imagine you want to go a little bit faster so you bring more fuel and now you weigh more. So you're like, oh man, I need more fuel so I can fly farther because now I weigh more. And so it feeds back into itself. It's a vicious cycle that means more and more and more of the rocket it has to be fuel. Y lo que está diciendo básicamente es que si tú quieres ir rápido, tienes que meter más combustible. Pero si metes más combustible, pesas más, entonces tienes que meter más combustible. Por lo tanto, pesas más, así que necesitas más combustible. Y esto es eh, la pesca ya se la cola. Entonces llega un momento que realmente, si quieres poner algo en órbita, te, ves, te encuentras con que el 93% aproximadamente del cohete es o combustible o todo el sistema que necesitas para gestionar ese combustible. depósitos, estructura, motores, etcétera esa es la esa es la, la ecuación del cohete vale básicamente ahí la tenéis eh, es masa inicial dividido entre la masa final eh, y lo que te das es la diferencia de velocidad que obtienes de velocidad cero a velocidad x entonces tú esta fórmula la puedes despejar para eh, dejarte aislado solamente la masa final. ¿De acuerdo? Tú sabes la velocidad que quieres alcanzar, la pasas para abajo, la masa la pasas para arriba y calculas. Calculas. Y con eso pues fabricas tu cohete. Es decir, tú para saber qué cohete necesitas, lo primero que necesitas es saber cuánta masa necesitas poner arriba y a qué velocidad. Si sabes eso ya puedes sacar el resto. Una vez que tienes el resultado, el resto es ingeniería. Eh, está diciendo que tú puedes uh, dar esa velocidad, esa energía que necesitas para llegar a la órbita de otras maneras, ¿Vale? y es cierto hay otras maneras en las que puedes conseguir energía aparte de ponerle una explosión controlada en el culo a tu vehículo The inspiration for ¿Es posible ir al espacio sin un cohete? Sí. Ya os digo yo que sí, se puede. A ver, Proyecto HARP, que no hay que confundir con el proyecto HARP. Con dos As, ¿vale? El proyecto HARP es un proyecto de investigación de la ionosfera, que es el que los magufos y conspiracionistas dicen que es la máquina para cambiar el clima y que la élite usa para provocar desastres naturales, incluidos terremotos, de alguna manera mágica, ¿vale? El proyecto HARP es un proyecto anterior, que básicamente es High, altitude, eh, no me acuerdo high altitude Research Project. Proyecto de investigación de alta altitud, ¿vale? Básicamente era un cañón muy grande. Eso. Eso era el proyecto HARP. Básicamente era un proyecto para crear un cañón, una pieza de artillería que fuese capaz de lanzar bombas al otro lado del planeta. Básicamente era un lanzador suborbital, o sea, mmm, sí, era un lanzador suborbital y la idea era decir: pues apunto al corazón de Rusia, de Estados Unidos, y lanzo desde aquí la, una bomba nuclear sin necesidad de un cohete. Simplemente es una pieza de artillería. Eso era el proyecto ARP. Y luego se estuvo investigando también si con esto se podría eventualmente poner carga en el espacio, se podría enviar satélites al espacio. Eh, el harp eh, aceleraba el proyectil a la salida del cañón Llevaba eh, una velocidad de 5000 millas por hora 8046 kilómetros por hora 8046 entre 60 Entre 60 2200 kilómetros por segundo Lo cual no está mal 2000 kilómetros por segundo con un, Básicamente con un cañón gigante ¿Vale? That We did rápido 50 años I really took a look at it from just a fresh perspective, and that's when the idea of a rotational accelerator came up. Spin launch is a rotational accelerator encased in a vacuum chamber that accelerates the launch vehicle up to thousands of miles an hour. The launch vehicle exits the chamber, and it travels up into the upper atmosphere, at which point a rocket kicks on, and it circularizes into orbit. So the real advantage of spin launch is that most of the energy needed doesn't have to be carried with you. Doing changes the whole paradigm. Bueno, eso no ha faltado lo traduzca, ¿no? Básicamente esto va a acelerar a miles de millas por hora, miles de kilómetros por segundo y, y lanzar cosas al espacio. Y mirad, esta, es la, esta imagen sí si es... Mira, aquí hay una imagen de cómo sería el cohete realmente, en teoría. ¿vale? Esto, A ver... A ver, estos son prototipos, ¿eh? todo lo que estamos viendo aquí son prototipos, es nada. Es simplemente lo, lo eh, para pa hacer bonito, para hacer la foto, ¿vale? O para hacer estudios de materiales, estudios de superficie tal y que cual. O sea, eso no vale espacio. en teoría han roto el récord de, de velocidad del, del objeto rotacional más rápido que haya hay una cosa que me hace un montón de gracia de la que hablaremos luego ¿vale? y es el hecho de que ¿por qué ocultan los valores? es decir, fijaos en las pantallas ¿vale? estáis viendo que esto está borroso, aquí han metido un blur aquí han metido un blur aquí han metido un blur, es decir hay ciertos datos a esta cámara no la vemos, ¿qué había en esta cámara? ¿qué mostraba esto? o sea, hay datos que no nos enseñan y esto es sospechoso esto es muy sospechoso porque, por ejemplo, el tema de la de la presión qué más da que sepamos o sea, está la pantalla que habla sobre el vacío que hay en la cámara. ¿Qué, ¿Qué datos me estás ocultando aquí sobre el vacío? O sea, el vacío es vacío, ¿sabes? No tiene más. Estás ocultando el hecho de que no estás llegando al vacío que dices que ibas a llegar, por ejemplo. Probablemente. Hay varios, hay datos que no nos, que no nos quieren enseñar. Oye, secreto industrial. 7 million. Ahora mismo, eh, para poner una carga en el espacio, una carga pequeña en el espacio, el precio más económico que hay es 7 millones de dólares. Eh, Spin Launch debería bajar ese precio a medio millón de dólares. Y ahí es donde tienes la primera alerta roja. Cuando te dicen, los sistemas que se han venido utilizando hasta ahora costaban tanto. Y nosotros proponemos un sistema que cuesta 14 veces menos eso es algo que a ver que se puede, puede ocurrir, se podría hacer pues sí, o sea hay cosas que ocurren y hasta ahí son reales pero a veces te cuentan estas cosas y no tienes más remedio que decir uh, perdona esto revolucioniza nuestra capacidad de wire nuestro planeta y hacer la vida mejor para todos demostra una oportunidad absoluta awesome For expansion into the last available frontier. Match 7 significa 7 veces más rápido que el sonido. Es decir, el tiempo, en el tiempo que el sonido se traslada, tu cohete, tu, tu carga se está trasladando 7 veces. Es decir, estás comprimiendo 7 veces el aire delante de ti. O sea, comprimiendo el aire a 7 bares. Con el aumento de temperatura que ello implica. Me conformaría si fuesen capaces de lanzarlo a Mach 1.2 y entrase directamente a Max Q recién lanzado, pero aún así necesitarías combustible para seguir empujando el cohete. Eso tendría un montón de sentido, pero volvemos a lo mismo. Es algo que no podemos usar con seres humanos, así que te, ya te limita. Pero sí, sí. O sea, básicamente, tú, la, básicamente quitarías la primera etapa de tu cohete. Quitando un montón de peso y quitando un montón de combustible. Más 7 equivale a aproximadamente 2.380 metros por segundo es que es una barbaridad hombre, la teoría está ahí pero como dicen por ahí al final tienen que demostrarlo pero cuando el lanzamiento de pruebas y los vídeos de explosiones ahí, ahí vamos vale, este sería el vídeo que os he puesto antes al principio lo pongo ahora otra vez vale dejemos claro una cosa esta membrana de aquí se supone que está aguantando el vacío que está debajo es decir, está aguantando las 14 toneladas de atmósfera que tiene encima porque así es como funciona el vacío vale os pongo el ejemplo con esta botella, esta botella ahora mismo tiene la misma presión por dentro que por fuera, ¿de acuerdo? en el momento en que yo quito el aire de dentro, lo que pasa es que el aire que está alrededor va a comprimir la botella en todas las direcciones, ¿vale? así es como funciona, entonces yo por ejemplo si hago un mini vacío aquí dentro, que lo voy a hacer, o sea, con la boca, no, que tampoco es que haga un vacío de la hostia Y sí, vuestro cuerpo está soportando ahora mismo 14 toneladas. Entonces, esa membranita está aguantando, en teoría, un vacío sin curvarse. Yo no sé de qué está hecha la membrana, pero yo creo que el dinero está en vender esa membrana. O sea, aquí el dinero de la empresa está en esa membrana, ¿eh? no está en el, en el lanzador. Una membrana que te aguanta el vacío sin, mover, sin temblar, sin moverse, sin nada... ¿No sería una buena idea un tubo de vacío desde el espacio? Es decir, un tubo abierto de muchos kilómetros de altura que esté abierto en el vacío del espacio. Eh, sí, sería una buena idea. Sería una buena idea. El problema es... ¿Cómo haces para crear un tubo de 100 kilómetros de alto? 100 kilómetros de alto que soporte su propio peso. Ese es el problema. O sea, el problema... Como idea, sí, claro. Como idea, claro. El problema es... ¿Cómo aguantas ese peso? O sea, ¿cómo haces para que no se... Para que no se, se, se, se, se desmorone? Porque... Es que... Piénsalo... 14, 100 kilómetros de alto... O sea, el peso que eso tiene que aguantar. Tiene que aguantar el peso de 100 kilómetros de tubo. Ese es el problema. Con un contrapeso tipo asteroide... En un punto de Lagrange. Eso... Vamos a ver... Es que... Es que ese tipo de conceptos... Es que no se pueden. No se puede hacer. ¿Vale? Porque no es un punto de Lagrange, lo que necesitas es un punto geoestacionario que está a 60.000 kilómetros de altura. Entonces necesitas un cable que tenga 60.000 kilómetros. Volvemos a lo mismo, ¿cómo creas un cable capaz de aguantar semejante tensión? Bueno, a ver, veamos lo que. Vamos a analizar un poco este vídeo, ¿vale? Vamos analizando puntito por puntito. Entonces. Esto sería, se supone, la conexión entre el motor y la cámara de vacío, ¿vale? Aquí donde se supone estarían las, los rodamientos, ¿vale? Rodamientos que tienen que aislar del vacío, que alguien me explique cómo coño lo haces. Ahí tenéis alguna gráfica. Nuevamente os oh, llamo vuestra atención sobre el hecho de que toda cifra en esa pantalla ha sido borrada no se ve ni un puñetero dato ¿vale? ¿por qué? no lo sé pero vamos, que esto supone es expresión sobre el vacío es decir nada de espectacular ¿no? aquí tenéis a Fulgencio que es el encargado de activar las bombas de vacío Sí, una cosita. Hemos dicho que esto está al vacío, ¿no? Que han hecho el vacío en esta cámara. ¿Verdad? Vacío es necesario para poder alcanzar la velocidad de giro necesaria y tal y cual, sin que tal. Bueno, ahí está el vacío. Quiero que escuchéis atentamente el vídeo en este momento. Seven, six, five, ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Os lo pongo otra vez. ¿Que alguien me explique? Five, four, five. ¿Lo oís, no? Las aspas suenan en el vacío Así que ahí no hay vacío ¿Qué presión hay? No lo sé Pero hay presión Si no, no escucharemos las aspas girar Esto es otra las famosas cuentas atrás que no se sabe por qué siguen utilizando, porque no tienen el más mínimo sentido pero usan las cuentas atrás porque suena como muy espacial ¿sabes? One, y eso es todo Eso es todo lo que hay No hay más datos, no hay más imágenes, eso es todo lo que han publicado Ya está ni siquiera está la versión completa de esto Porque esto obviamente es un vídeo editado y recortado No está la edición completa de, de cómo sale, cómo cae Nada, no han mostrado la recuperación del objeto Nada, no sé a vosotros A mí me falta información ahí Mucha, muchísima Entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a volver para atrás Vamos a analizar un momentito todo esto, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer Es calcular para que guardéis ahí en el cerebro, en un rinconcito, a qué velocidad están girando las aspas en el momento del despegue, ¿vale? Bueno, el despegue, del lanzamiento. Para calcular esto es extremadamente simple. Lo único que tenemos que hacer es... Vamos a ver dónde está el aspa. Sabiendo que este vídeo, como veis aquí, está a 24 fotogramas por segundo, ¿vale? Vamos a calcular cuántos fotogramas hay entre paso y paso del aspa. Entonces, 1, 2, 3, 4... Eso sería media vuelta. 5, 6, 7... 8. 8 fotogramas de 24, es decir un tercio de segundo esto está dando 3 vueltas, al, 3 vueltas por segundo o 240 revoluciones por minuto vale, aquí vamos a pararnos y vamos a ir muy poquito a poco también aquí de entrada ya veis como el cacharro sale me gustaría llamar vuestra atención sobre otra cosa, volvemos con el tema del vacío si ahí hubiese realmente un vacío cuando esa membrana explota no habría nada que, sal, que saliese hacia afuera el material sería absorbido inmediatamente hacia adentro. Que es lo que pasa cuando se rompe un vacío. Que el aire intenta entrar por todos los medios a toda hostia en el espacio que se ha dejado. Y este vídeo no está a cámara lenta. Este fragmento está a velocidad real. Así que deberíamos ver... No la salida o un momento ha dado la salida del proyectil. ¿Por qué no? Pero acto seguido, todos esos fragmentitos que estáis viendo ahí, que es básicamente la membrana hecha a pedazos, tendrían que volver a toda hostia. Y no lo hacen. Ahí... Ahí se ven algunos fragmentitos que vuelven... Pero esto es totalmente incongruente... Con lo que pasaría si realmente se hubiera roto esa membrana... Y sobre todo... Todo este humo que se ve aquí... Este humo, vapor, lo que sea... Supongamos humo... Que se ve aquí... Esto debería volver hacia el interior... Inmediatamente... Como veis por ejemplo en los vídeos de despegue de un Saturno 5... Un despegue de Saturno 5... ¿Vale? Veréis... El motor se enciende... Y momento, en cuanto... Op, ¿Habéis visto lo que ha pasado? Que todo el humo se ha vuelto para adentro... Mirad... op absorbido porque los motores al, al encenderse crean un efecto venturi que crea un vacío y hace que todo tire hacia abajo que es lo que ha pasado aquí bueno pues ese efecto no es nada comparado con lo que deberíamos tener aquí es decir esa cámara no está al vacío está muy lejos de estar al vacío tendrá una presión relativamente baja pero está muy muy lejos de tener nada que se parezca a lo más mínimo a un vacío vale este momento también me encanta aquí tenéis la salida del proyectil si seguís la trayectoria del proyectil os dais cuenta de que pasa algo muy raro porque el proyectil sale y aquí de repente si veis lo que pasa ¿no tenéis como la impresión que gira? que es como si hubiera hecho así y aquí otra vez mirad ¡Pam! está orientado hacia allí orientado hacia allí orientado hacia allí orientado horizontal y aquí ya lo perdemos y vuelve a estar recto. Esto podría ser un efecto del vídeo, pero sería muy raro que eso fuera un efecto del vídeo. Y otro tema importante. Otro tema importante que es el ángulo de salida. Mirad la dirección en la que está alineado el tubo, ¿vale? Es decir, si esto fuese vertical, si esto sale en vertical, la línea de ascenso pasaría por aquí. Por donde estoy marcando yo con el ratón, ¿vale? Es decir, eh... no saldría totalmente vertical. Bueno, realmente casi... Sí, casi deberíamos verlo en vertical, ¿vale? Casi debería salir hacia la vertical Bueno, hacia la vertical con cierto grado Cierta caída, ¿vale? Una mínima caída Es decir, el proyectil tendría que salir por aquí ¿De acuerdo? De la pantalla, quiero decir Y prácticamente golpear al dron que está grabando esto Sin embargo Mirad por dónde va el proyectil Mirad la manchita negra ¿Dónde vas, proyectil? ¿Dónde vas? ¿Qué te has fumado? ¿Dónde estás yendo? Este proyectil sale desviado. No va en línea recta. Está girando sobre sí mismo. Y no sobre sí mismo bien así. No, está girando así. Esto puede deberse al hecho de que el proyectil que han utilizado tenga muy poca masa, vale, y no sea capaz de mantenerse. Pero si estás haciendo una prueba de este sistema, y se supone que está volando a varios miles de millas por hora, tu proyectil debería al menos volar en línea recta no, has calculado mal el peso del proyectil la forma, que algo has calculado mal se está pasando esto, pero vamos a ir a algo mucho más divertido que os confirma de hecho que este proyectil no vuela en línea recta y eso pasa aquí, si este cohete está volando en línea recta, lo más normal sería que el punto donde perforo en la, mem en la membrana fuese el mismo que el punto por donde pasa el final del cohete, ¿verdad? lógicamente eso debería ser así si esto está volando en línea recta y a través de una membrana tiene que salir exactamente por el mismo punto por el que ha entrado, o sea, perdón, tiene que terminar de salir por donde ha empezado a salir vamos a ver qué pasa what the fuck wow, os dais cuenta de la diferencia tan enorme que hay de punto a punto ese cohete ha salido ya ha salido del cañón haciendo esto. Y ahora eso tiene que encontrarse con la atmósfera suponiendo que venga de un vacío. O sea, genial. Y ahora llegamos al último fragmento en el que vemos aquí un, el cohete una vez que ha salido, ¿de acuerdo? Esto va a ser más fácil en el paint. Entonces, vamos a coger esto, voy a hacer una captura de pantalla. Nos vamos a ir al paint. Para que veáis hasta qué punto es fácil desmontar ciertas cosas, ¿vale? A veces. Lo voy a hacer con el paint. Vale aquí tenéis la imagen vamos a crear una línea desde donde está el, el proyectil hasta la salida por donde se supone que ha tenido que salir solo que sabemos que no ha salido por aquí sabemos que ha salido más bien por aquí cuando ha impactado la membrana ¿vale? pero venga, vamos a se supone que ha salido de este punto de aquí es en este punto en el que ha sido soltado por el, por el acelerador cuando estaba dando vueltas. En este punto, y se supone que ha subido en línea recta por este tubo. Solo que ya estáis viendo que de línea recta. Nada. Vamos a hacer una línea recta de verdad. ¿Vale? Y para hacer esta línea recta es muy simple: nos vamos a venir aquí. Vamos a ponernos pegaditos al lado del tubo. Y esta línea es paralela al tubo. Y aquí tenéis el resultado. Esto es la trayectoria que esto debería haber tenido, en rojo, y en negro la trayectoria real que ha tenido. Bueno, pues ya estáis viendo claramente que la trayectoria que el objeto ha seguido no es en absoluto la trayectoria que esto debería haber seguido. De hecho, si hubiese salido con esta trayectoria, se habría estampado contra, la, contra el tubo, no hubiera pasado a través de la membrana y se hubiera destrozado. Es decir... Esto no ha salido en línea recta. Esto ha salido y se ha desviado. O sea, ignorando todo lo demás, solo con esta imagen ya estás viendo que este lanzamiento no ha salido bien. Y que no está tan alto. ¿Vale? Que no está tan alto. Vamos, de hecho, voy a decir a qué altura está. Esto mide 33 metros. ¿Vale? Es decir, si yo pongo varios de estos, te puedo decir a qué altura se encuentra este cacharro. aquí estamos a 99 metros y vamos a decir que aquí estamos a unos 17 estamos a 116 metros de altura 116 metros de altura a 116 metros de altura esto ya se ha desviado en varios grados como prueba de que la tecnología funciona lo veo débil muy débil pero es que vamos más allá, porque esta imagen está guay. Hay otra cosa que quiero que veáis en este vídeo. Vamos a ver, lo que estáis viendo aquí, este círculo de aquí, es una versión aumentada de este de aquí. ¿Vale? Y como queremos que todo sea lo más claro posible para todo el mundo, lo voy a aumentar yo aún más. Si este cohete está volando en línea recta, la imagen que estamos viendo en pantalla no debería cambiar. ¿De acuerdo? O sea... Este fragmentito, es que no sé si lo estáis apreciando correctamente Si no os animo a que veáis el vídeo Lo tenéis en el canal de Youtube de Spin Spinlaunch eh, Que veáis este trocito de aquí de acuerdo. Mirad como aquí se ve todo en negro Se ve un, un proyectil negro Que es lo que debería verse Y mirad lo que pasa cuando avanzamos la imagen De repente el proyectil está cambiando Su tamaño Vamos a decir, su tamaño aparente Dejamos de verlo Y de repente es blanco Y de repente ha girado. ¿Veis que el proyectil está girando? O sea, es que cuando se pone a cámara lenta se ve claramente que el proyectil está girando. No está volando en línea recta. No es que se haya desviado. Es que el proyectil está dando vueltas sobre sí mismo como un... ¿Vale? O sea, como un boomerang. Mira. ¿Veis? Está girando sobre sí mismo. Está volando así. Esto es lo que está haciendo el proyectil. Y esto se considera una prueba exitosa. ¿Cómo puede esto ser exitoso? Vale, es una prueba que se ha hecho, digamos, a baja velocidad, porque claro, no es el modelo terminado, esto solo es una versión a escala. Pero aunque sea una versión a escala, tío, estás lanzando a una cierta velocidad un proyectil, o sea, una p... flecha, un dardo lanzado con la mano, vuela en línea recta. Me estás construyendo un proyectil para demostrarme que tu tecnología multimillonaria funciona y no eres capaz de hacerme un proyectil que vuele en línea recta. Tu proyectil se va girando en el aire así como fútbol, como loco. Y yo creo que ya en el vídeo no hay nada más que sea de interés. Ya el resto... El resto ya es gente, básicamente. Sí. Casi 20 segundos es ellos felicitándose por lo guay que lo han hecho. No sé, no sé. Que sobre todo porque ya estáis viendo que el vuelo no ha salido bien. Sí, el proyectil no se ha estampado contra la cámara y ha hecho reventar todo, vale, pero de ahí a decir que ha sido un éxito, estamos lejos. Ahora lo que os quiero poner son dos fragmentos mostrándoos el poder tan enorme que un sistema cinético, un sistema que gire, puede llegar a tener. Esto no sé si conocéis una, un programa de televisión que había en Estados Unidos y en Inglaterra, que se llama Robot Wars o Battle Robots en función de la edición, que básicamente son robots teledirigidos armados, partiéndose los piños los unos a los otros. Es apasionante. Estos robots que estáis viendo aquí, esto que tenéis en pantalla ahora mismo, estos son robots que pesan 100 kilos, ¿de acuerdo? Más o menos como la carga útil que quieren poner en órbita con este invento. Y estos particularmente son spinners. Están equipados con armas de giro. ¿Qué pasa? Estos son armas cinéticas, son armas que van a estar girando y acumulando energía durante un periodo de tiempo determinado. ¿De acuerdo? Normalmente 2-3 segundos Es lo que tarda en alcanzar la velocidad máxima Y esto libera una cantidad de energía de golpe Que... Mirad 100 kilos cada robot ¿eh? 100 kilos Y blindaje de acero 100 kilos cada uno ¿Vale? Ese es el poder de estos bichos. Es decir, esta tecnología, muy buena, Hodin Spine, ¿qué tal? Es decir, ¿esta tecnología se puede, puede existir? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Tendría suficiente potencial como para enviar algo a la órbita? Físicamente sí, nada lo impide. El problema está en otro lado, ¿de acuerdo? El problema está en los materiales utilizados. Es decir, ¿de qué c... haces tú este cacharro para que aguante las presiones y sobre todo la aceleración centrífuga que esto va a tener que aguantar? Porque vamos a ver, es una centrifugadora gigante. ¿De acuerdo? Esto es una centrifugadora gigante. Aquí os he calculado cuál sería la, la fuerza G que esto tiene que aguantar. ¿De acuerdo? Con una velocidad angular de 56 radianes por segundo, que es básicamente la velocidad a la que esto tiene que girar al final. Con un diámetro de 100 metros, que es el diámetro que el, el acelerador final, el de verdad, tiene que alcanzar. Y con una masa de 2000 kilos, que es lo que ellos mismos dicen que va a pesar el cohete completo. No la carga útil, el cohete completo debería pesar, en teoría, unos 2000 kilos, o eso dicen ellos. Con eso podemos calcular cuál sería la velocidad tangencial, podemos calcular la aceleración centrífuga, podemos calcular un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces con esto obtenemos una velocidad tangencial de efectivamente 2.800 metros por segundo, es decir, 2,8 kilómetros por segundo, que es lo mismo que obtuvimos hace 60 años con el proyecto ARP, simplemente con un cañón. ¿Vale? Ya conseguíamos eso. ¿Vamos a complicarnos la vida con una cámara de vacío? ¿Por qué no? Ahora el rollo es... La fuerza G que este proyectil está aguantando. Y aquí la tenéis. 16.000 Gs. 16.000 Gs. ¿Vale? O, lo que es lo mismo, 313 millones de newtons. O 34 toneladas de fuerza. Es lo que este proyectil tiene que aguantar sujeto a este brazo mientras está girando durante dos horas. Si queréis, os, podemos, os puedo dar los datos de lo que ha aguantado realmente el proyecto, o sea, lo que, el test este que han hecho para que veáis la diferencia. ¿Sabes? <risa> Porque hay una diferencia. Tal y como lo han hecho, 18,84. ¿Os acordáis que hemos calculado que esto daba 3 vueltas por segundo? Vale, pues esto sería 18,84 radianes por segundo. El diámetro era de 33 metros. La masa del proyectil. Era de unos 20 kilos, por lo que he podido leer, pero tampoco tengo datos claros porque ellos mismos no han publicado datos en ningún sitio. Pero bueno, entonces, este proyectil tenía una velocidad tangencial de 310 metros por segundo, lo que concuerda con el hecho de que no lo hemos visto romper la barrera del sonido. Y ha aguantado 600 Gs, o 12.000 kilogramos de fuerza. Es como hacer un cañón para poner cosas en órbita, no es viable, creo yo. Si es viable, eh, Spines, se puede hacer, se puede. Se puede, de hecho, el proyecto ARP casi lo logra. Lo que pasa es que no, intentaron, no lo intentaron lo bastante fuerte, ¿vale? Es decir, no intentaron realmente poner una carga útil en órbita con una segunda etapa y tal y que cual, como están haciendo esta gente. Pero realmente mmm, se puede hacer. Esta es la diferencia. Lo que han conseguido en esta prueba es 310 metros por segundo de velocidad, más o menos, así que bien, no rompe la barrera del sonido. Y ha aguantado el proyectil unos 600 Gs que ya está bien, 600 Gs eh ya está bien lo que intentan obtener y lo que se supone que tienen que conseguir es esto 2750 metros por segundo y 16.000 Gs ¿Vale? esto es lo que tienen que conseguir pero ahora os planteo otra cosa os planteo otra cosa que es muy importante y es la siguiente tenemos un brazo que está en equilibrio ¿De acuerdo? Este brazo está girando sobre un punto central, sobre su centro de masas. ¿Vale? Girando a más de 300 revoluciones por minuto. Y de repente, de aquí, le vas a quitar 2000 kilos. Así que tu centro de masas se desplaza. Y la fuerza que de repente va a volver para atrás y va a menear toda la estructura, va a ser de esas 30.000 toneladas de fuerza. Va a haber un desequilibrio. ¿Sabéis lo que le pasa a un sistema giratorio cuando hay un desequilibrio? ¿Os acordáis de esos robots que os he puesto antes? Os voy a poner uno el día que uno de ellos se desequilibró. Mirad, dio un golpe, hubo un desequilibrio en la pala, y esto es lo que pasó. Mirad, eso es lo que ocurre cuando hay un desequilibrio en el centro de masas de un objeto girando. Eso es lo que va a pasar. Con un brazo gigante girando a, 300, a más de 300 revoluciones por minuto. Es decir, necesitan un sistema que sea capaz de aguantar semejante fuerza. El problema, como ya hemos dicho antes, esto tiene unos rodamientos. Todo el mundo sabe lo que le pasa a los rodamientos cuando los sometes a cargas para las que no están preparados. Porque cada tipo de rodamiento soporta un tipo de carga. Tienes rodamientos circulares, tienes rodamientos cilíndricos, rodamientos cónicos, y cada uno de ellos soporta un único tipo de carga. Y aquí de repente vas a cambiar el tipo de carga en un evento absolutamente estresante para todos los materiales de todo el sistema, cada vez que hagas un lanzamiento. Y por favor, que alguien me diga qué elemento, qué material conocido por el hombre es capaz de aguantar 16.000 Gs en un brazo durante dos horas. Y encontrarse de repente libre de parte de la masa. Y repetir este proceso cada tres horas. El rozamiento con la atmósfera ya te lo calienta una barbaridad, más a nivel de suelo, claro. Es que vamos a ver, estábamos hablando de esto antes. Os estaba diciendo... Esto no lo he buscado, lo vamos a buscar. Vamos a hacer una simulación. Lo que queremos apreciar es el cambio de temperatura, ¿vale? Quiero calcular la temperatura. Vale, las condiciones iniciales, a un bar, 30 grados. Vale, esto es las condiciones del aire en superficie. ¿De acuerdo? O sea, partimos de, este, de esta situación. Y ahora lo que vamos a hacer es comprimirlo. Vamos a meterle presión. Hemos dicho que viaja siete veces la velocidad del sonido, lo cual implica que en el tiempo que el aire se comprime y se aparta, el cohete ha viajado siete veces esa misma distancia. Es decir, estás comprimiendo el aire en su, delante de él siete veces. Si yo aumento la presión siete veces, ¿qué ocurre con la temperatura? 1.850 grados centígrados. Instantáneamente en el momento en que este bicho salga del, a través de la membrana. Aparte del propio choque con la membrana que ya de por sí va a generar calor. El aire... Delante del morro del proyectil va a tener 1850 grados centígrados Pampeza. Puedes equilibrarlo poniendo un peso en un brazo cerca de la punta y retrocederlo hacia el eje, pero es que son muchos G's, pero es que no ese es el problema. Es que estamos hablando de que vas, no tienes que retrocederlo, tienes que tirar de él hacia el centro del brazo. O opción 2: poner un contrapeso que se libere. Que pese exactamente igual que el cohete y que se libere exactamente al mismo tiempo que el, que el proyectil. Que ambos se deben al mismo tiempo. Pero ¿qué haces con ese peso? ¿Dónde va? ¿Tienes que poner una segunda salida que vaya en dirección contraria? ¿Y abajo qué pones? Porque se supone que tienes un vacío, así que no puedes poner una piscina con agua para que absorba el impacto. Porque el agua herviría. En el momento que hagas un vacío. Y no te digo la clase de mini terremotos que vas a provocar cada vez que lances este cacharro. Porque toda esa energía, toda esa energía se va a transferir al suelo. Esto, que sí, que está muy bien. Que está muy bonito. Has probado que sabes hacer una catapulta. ¡Chachi! Pero ya está. Es que no has probado nada realmente comparado con lo que quieres hacer al final. Es que por mucho que quieras que decirme que esto, que esto está a escala y tal, vale. pero al mismo tiempo hay otro problema, y es que esta prueba ha generado datos. Datos de velocidad de salida del proyectil, datos de a qué velocidad estaba girando el, el brazo, datos de altura, datos de distancia de caída, datos sobre... ¡Mil datos! ¡Mil datos! Esto ha generado un montón de datos. ¿Sabéis cuántos han publicado? Cero ni un puto dato. No han dicho absolutamente nada. Han dicho que han hablado de manera súper vaga, en plan de decenas de millas o montones de, de metros o muchas vueltas, pero no han dado datos específicos de lo que está ocurriendo, de lo que han logrado con esta prueba. Ni un puñetero dato. Y los pocos datos que podríamos haber visto en sus pantallas, los han camuflado. Los han borrado. Aquí tienen más pantallas. Datos borrados. Datos borrados. Datos borrados. Estas cámaras, por algún motivo, borrado. O sea, me encantaría saber qué es lo que se llaman estas cámaras. ¿Qué puede ser tan importante que no puedas enseñar? Cuando estás enseñando todo lo demás, incluso hasta, no sé... Es... ¿Esto qué? ¿Una sala de pintura? O sea, estás enseñando la, hasta la transmisión de tus motores y no me enseñas eso. ¿Por qué? ¿Qué ocultas ahí? ¿Qué hay ahí que no quieres que vea? Esto me, me, me mata. Esto me mata. Pues claro que no han dado datos. Es una empresa privada, sí. Pero es que hasta SpaceX, que suele ser lo más críptico del universo, dan más datos porque tienes a Elon Musk soltando gilipolleces en Twitter. Así que al menos tienes datos. Pero es que aquí no hay nada. Y esto es una demostración de concepto. Vale, esto no es un producto final. Esto es una demostración de concepto. Así que tienes que dar datos que prueben que tu concepto funciona. Eh, esto que tengo aquí es la patente... Por cierto, por cierto. Eh, todo este sistema tan extraordinariamente complejo, con tantas partes móviles y tantas partes que tienen que ser construidas específicamente para este sistema, eh, solo tiene tres patentes. La patente sobre el, el lanzador de masa inercial, o sea, el cacharro, el tambor grande... Una patente sobre un, una rueda de reacción para satélites adaptada a este sistema y una patente de placas solares adaptada a este sistema. No hay patentes del cohete, no hay patentes de los motores, no hay patentes del sistema de conexión, no hay patentes de nada. Lo único que han patentado es el tambor. Y dos pequeñas piezas para satélite que ya veremos si algún día tal, ¿vale? Pero es decir, de todos los mecanismos tan extraordinariamente complejos que este sistema tiene que llevar Lo único que han patentado es la rampa de lanzamiento No hay patentes de nada más Y he buscado, ¿eh? Lo he buscado, me he tirado ayer toda la puñetera noche buscando datos Y no es de lo único de lo que no he encontrado datos Esto, por ejemplo, aquí estáis viendo en este dibujo Que en el... En la patente original estaba previsto Un contrapeso Es decir, en la patente original la idea que os he dicho Del contrapeso estaba prevista Lo que no está previsto en la... aquí Es qué coño pasa con este contrapeso ¿Dónde va? ¿Se estampa contra la pared? ¿En una cámara de vacío? ¿A 2,3 kilómetros por segundo? ¿Esto se va a estampar contra una pared? Porque es lo que va a pasar Si este proyectil ha salido para allá Este proyectil sale para acá Sí, las gallinas que entran por las que salen. Y si nos creemos las imágenes de cómo dicen que quieren construirlo, si el proyectil sale por aquí, el contrapeso sale o directo contra las instalaciones. Y vamos más allá. La empresa ha hablado de cargas útiles, como os he dicho antes, de 200 kilos. Están hablando de velocidades de salida de 2,7 kilómetros por, por segundo, etcétera os presento los datos originales que están en la patente ¿vale? lo que ellos han patentado es un sistema que sea capaz de hacer esto que lanza un vehículo de 2000 kilos de aquí es de donde saqué los datos de los 2000 kilos para meterlo en la fórmula la masa de 43 kilos no 200 43 kilos de masa de carga útil una velocidad de lanzamiento de 2.800 metros por segundo, más o menos es lo que hemos dicho. Para una altitud orbital de 350 kilómetros, 350 kilómetros sería una vez que ya hemos hecho la circularización con la, con la doble transferencia de Hoffman. ¿vale? No simplemente con el lanzamiento, con el lanzamiento llegas a cierta altura, ya está. Con un acelerador de 100 metros de diámetro y con una velocidad rotacional de 535 revoluciones por minuto. estos datos no se parecen demasiado a lo que están anunciando lo cual por sistema suele significar vendida de humo nivel Elon Musk cuando conocí el proyecto me pareció una idea muy buena pero para traer cosas de vuelta a la tierra exacto, exacto Spin launch es un proyecto genial para instalarlo en la luna esto lo instalas en la luna y es la hostia porque no necesitas cámara de vacío no necesitas nada Básicamente necesitas un brazo que gire y ¡hop! Y la electricidad la puedes obtener perfectamente del Sol. No necesitas nada más. Y 14 días al mes puedes lanzar carga a la Tierra. Para instalarlo en la Luna es la hostia. Para instalarlo en Marte es menos la hostia, pero es factible. Es factible porque bueno, la atmósfera es tan ligera que tampoco afecta demasiado. Es decir, esto se puede hacer pero no en la Tierra no es para la Tierra o sea, en la Tierra, lo siento en el alma tenemos que usar cohetes bueno, a ver esto se puede construir en la Tierra claro que se puede por poder se puede construir lo que quieras pero esto lo que necesitas son miles de millones encima miles de millones esto por el momento ha recaudado 80 millones de dólares Vale, esa es la financiación que tienen, 80 millones de dólares y de esos 80 millones de dólares tienes que descontar la superset super que se han construido en California y el acelerado, el, la prueba esta que han acabado de hacer más los sueldos de todo el personal desde hace no sé cuánto tiempo ¿Sabe? eso lo tienes que quitar de, de los 80 millones que han tenido o sea este proyecto tiene dos posibles futuros proyecto 1 los dueños del proyecto, el fundador de esto tiene suerte y consigue venderle el proyecto a Google o a quien sea y se embolsa un montón de millones y se va a su casa calentito o no tiene suerte, no consigue venderlo y tiene que declarar la bancarrota porque os lo digo ya, en ningún momento nadie va a dar tanto dinero para hacer este proyecto realidad porque esto no va a costar 80 millones de dólares lo siento pero no, esto va a costar mucho, mucho, mucho, mucho más que eso ¿Cuánto costó la... mira, la, la Starliner? 1.500 millones de dólares. La Starliner, ¿vale? Que no es más que una cápsula basada en tecnología que ya existía. Es decir, no hay nada más mmm, clásico y conservador que la cápsula Starliner. Y es una puñetera cápsula. Solo es una puñetera cápsula, que no hace nada. Es una cápsula. 1.500 millones de dólares. No es un sistema viable por mucho dinero que le metan a ver, viable, viable no es Odin viable, viable, viable, realmente vi lo que se dice viable no va a ser jamás ¿vale? pero que se podría construir, sí como se pueden construir un montón de mierdas es decir, dentro de lo de, pro de proyectos jodidamente absurdos, no es el más jodidamente absurdo que hay, es decir está el Hyperloop si quieres algo absurdo ahí lo tienes, o sea, esto es realizable y fabricable, es decir ya hemos visto que se pueden disparar objetivo, objetos a esa velocidad o casi, ¿vale? Con el proyecto ARP, ya lo vimos, o sea, construimos un puto cañón de artillería que era capaz de disparar a esas velocidades y crear proyectiles que viajasen en... el recorrido que se intenta hacer con esto. Es decir, ya se podía hacer. Entonces, la pregunta que yo me hago es, si ya lo hemos podido hacer con el proyecto ARP y te has basado en el proyecto ARP para desarrollar tu puto Spin Launch, ¿por qué no has seguido con el proyecto ARP? simplemente? Tienes una máquina a la que tienes que hacerle un vacío, es decir, unas horitas haciendo vacío y luego tienes que pasarte dos o tres horas acelerando para que eso alcance la velocidad necesaria para lanzar el cacharro. Luego tienes que esperar unas horas a que ese cacharro se frene y pare. Tienes que sustituir la membrana. Una vez que has sustituido la membrana, verificar todos los sistemas, instalar un nuevo cohete una nueva carga, volver a hacer el vacío durante unas horas, volver a acelerar durante unas horas. Es decir, que tu, tu, venta tu espacio de lanzamiento va a ser que un vuelo cada 6-8 horas con suerte, suponiendo que no tengas que reparar ni verificar nada de tu sistema que está al límite de la ingeniería. Chungo lo veo. Jonathan Janey es el dueño de esta empresa. Vamos a ir a su página de LinkedIn. Jonathan Janey, fundador y CEO de Spin Lounge. ¿Vale? Acerca de Jonathan Janney es el fundador y jefe ejecutivo de SpinLounge, un Venture-Backed Company, una... Uh, no sé cómo traducir esto. Bueno, que, que básicamente hay esta Venture, que es un grupo de inversores mmm, pagando para que la empresa salga adelante, que está desarrollando un revolucionario sistema de lanzamiento espacial cinético diseñado para promover... Eh, el sistema de puesta en órbita más económico del mundo eh, para la rápidamente emergente industria de los satélites pequeños. El señor Janney, esto es lo que más me gusta, el señor Janney es un piloto con más de mil horas de vuelo y serial entrepreneur, es decir, empresario serial, empresario serial con 15 años de experiencia fundando compañías en Fortune 500 Consulting, en Fortune 500. Uh, consulting, IT, Construction y Aerospace Industries eh, Bueno, lo que más gracia me hace de esto Es esto de aquí, ¿vale? La experiencia aeronáutica de este señor Es que es, tiene mil horas de piloto Es decir, que tiene una avioneta Y esto Esto es lo que más miedo me da Y esto es La principal bandera roja La principal alerta roja que se enciende en mi cabeza Cuando pienso en este proyecto Está aquí, es esto Empresario en serie, con 15 años fundando compañías que han entrado en el, los 500 empresas más ricas. Y ahora viene la parte graciosa. Me he recorrido Google, he mirado 20 páginas de Google, 20 páginas de resultados de Google con el nombre de este pavo buscando qué ha hecho. Y todas y cada una de ellas se refieren a Spin Lounge. No encuentro una sola mención. DE SU NOMBRE EN NINGUNA OTRA EMPRESA. CERO. ¿Y este tío es el fundador de qué? 15 años fundando empresas en el top 500 de empresas más valiosas del mundo. Y no encuentro su nombre en ningún sitio. En ningún sitio. Raro, ¿no? Raro. Luego me puse a buscar cosas relacionadas con él. Vale. Me puse a buscar, por ejemplo, a su hermano. Su hermano es el fundador de Titan Aerospace. Titan Aerospace era. remarquemos el ERA, una compañía aeroespacial basada en Moriarty, New México, de en 2013-2014. Intentaron desarrollar y construir eh, drones. La compañía fue adquirida por Google en 2014. ¿Vale? En 2017, Google anunció que abandonaba el proyecto. ¿Quién funda esta empresa? Max Maximilian Janney, hermano de este señor. Junto con Vern Raburn, que era el fundador de otra empresa que también se fue a tomar por culo una vez que fue vendida, Eclipse Aviation, y se une como CEO de la empresa. Antes de eso, Raburn era CEO de Symantec y era empleado de Microsoft durante la fase startup. Lo que he encontrado es cuánto, por cuánto compraron la empresa. Pero lo que estoy diciendo con esto es la persona que ha puesto el dinero o parte del dinero para esta empresa es un tío que, primero, su trabajo principal es el, el invertir en empresas ese es su trabajo invierte en empresas y que su experiencia aeronáutica consiste en crear una, especie, una empresa que iba a hacer cosas muy guays que fue vendida a otra empresa que se creyó el rollo y que luego se dieron cuenta de que patata. A eso es a lo que voy. Entonces, pues como que encuentro todo esto extrañamente sospechoso. Y ese es el problema que tengo con Spin Launch. Por un lado, el hecho de que tiene muchos detalles que, que no cuadran y por el otro, que primero, que falta financiación, claramente, 80 millones de dólares no es suficiente, falta financiación para todo. Jorge David, al final el proyecto va a ser un artículo de teletienda que te vende una cosa y luego te llega otra de diferente. ¿Hyperloop? Teranos, ¿Nicola? ¿Sigo? Hermano de un vendemotos que se la metió a Google. Y ese hermano vendemotos que se la vendió a Google es quien, ha, quien le ha ayudado a fundar esta empresa. ¿Vale? Y ya habéis visto el vídeo de presentación que os he puesto antes. Es decir, el vídeo es el típico vídeo de «Dame tu dinero» mira qué punto somos guays mira cómo vamos a salvar el mundo dame tu dinero este proyecto no va a ir a ninguna parte este tío si tiene suerte va a vender la empresa va a vender la empresa a alguien que crea que va a tener potencial y que se va a encontrar con un marrón gigantesco y que lo que digo 80 millones es que no es nada 80 millones en el mundo de las inversiones ¿qué son 80 millones Sí, para nosotros es una barbaridad pero para el tipo de gente que mueve pasta aquí, ¿80 millones? Eso no es nada. Y que no son 80 millones soltados por un tío. ¿eh? No son 80 millones soltados por un tío. Esta empresa ha recibido en total 80 millones por varios grupos diferentes. Vamos a las FAC. Cuando el vehículo de lanzamiento salga de la cámara de vacío y golpee un muro de aire, y no hay otra manera de describirlo que muro de aire... ¿Va a ser dañado o quemado debido al calentamiento aerotérmico? En los 60, el High Altitude Research Project demostró en un complejo de lanzamiento de vehículos podía atravesar desde el vacío a la atmósfera a velocidades de Mach 6. Eh, mientras el vehículo no se daña al entrar en la atmósfera. También hay que decir una cosa. Lo que estaba disparando ARP eran putas balas enormes. No eran cohetes extremadamente delicados con un satélite dentro. ¿Vale? eran piezas de artillería. Eh, hemos diseñado, lo hemos diseñado para sobrevivir la alta temperatura temporal provocada cuando salga de la atmósfera. Esto me encanta, esto me encanta. Lo hemos diseñado para sobrevivir. Vale, si lo has diseñado, lo has patentado. ¿Dónde está la patente? ¿Dónde está la patente de esto? Porque no han puesto patente. No hay registros de patente para esto. Ya os lo he dicho antes, las únicas patentes que he encontrado son para el propio acelerador, una placa solar y... y una rueda de reacción. El vehículo no hay ninguna patente. Así que eso de que han diseñado el vehículo, no lo has diseñado. Has pensado que quizás debería ser así el día que lo diseñes, pero no lo has diseñado. Porque si no, lo hubieras patentado directamente. Um, la punta del vehículo de lanzamiento actúa como una... un succionador de calor. Ok. Si él lo dice, absorbiendo cualquier eh, carga aerotérmica experimentada durante el vuelo. Es decir, la punta del vehículo absorbe el calor. ¿Y dónde lo envía? Lo acumula. Se lo queda para él. No, eh, eh, no comparte. ¿no? O sea, el calor no se transfiere a nada más. El calor se va a quedar ahí atrapado en la punta. Y supongo que tampoco se va a consumir ni lo va a irradiar. Que, que, ¿De qué está hecha esa punta? Javier Cg, Vibranium de nuevo, sí. En este caso sí sabemos ya que es Vibranium. Ya no es adamantio, es Vibranium, ¿sabes? porque absorbe la energía, debe ser Vibranium. La carga de calor es menos que la de otros ejemplos de la industria de, altas, de vuelos a alta velocidad, eso no es cierto. Es decir, sí, la carga es menor que la de una cápsula en reentrada, obviamente. Pero que va a ser mucho más de lo que ningún material puede aguantar sin sufrir daños. Es extremadamente relativo. ¿Qué hace que Spin Launch sea posible a día de hoy? Nada, pero bueno. Eh, hablan de fibra de carbono. Hablan de... De materiales de alto rendimiento a bajo precio. Los cojones. Esto me encanta. Cómo de rápido... Irá el vehículo de lanzamiento una vez que se ha lanzado a la atmósfera El vehículo de lanzamiento girará aproximadamente 5000 millas por hora Antes de, ser, de liberar el vehículo de lanzamiento A día de hoy hemos, hemos hecho test a seis veces la velocidad del sonido Ya hemos visto que en el test que han efectuado y que han grabado La velocidad de vuelo, la velocidad de giro era de, tres revoluc de 300 revoluciones por minuto. ¿En qué momento han hecho test a seis veces la velocidad del sonido? Con la, con la cámara vacía, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de cosas puede...? Ajá, ah, aquí está. La primera generación del sistema de lanzamiento está diseñada para lanzar satélites pesando hasta 200 kilos. ¿Qué decía la, la patente? 43. Y aquí está. Bucket by Top Venture Partners. Estos son los grupos que están pagando. Estos son los grupos que le han dado el dinero, ¿vale? Tenemos a Kleiner Perkins, GV, Airbus Ventures. Es decir, son todo eh, sociedades de inversión de alto riesgo. Son sociedades que invierten una relativamente pequeña cantidad de dinero en empresas de alto riesgo. Y si la cosa sale mal, pues has perdido un poco de dinero. Si la cosa sale bien, has ganado millones. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho tocamos a 10 millones de dólares cada una, de media. 10 millones de dólares para compañías de inversión, sinceramente. Entonces, ¿por qué usas como argumento que no tienen patentes? Si ahora me respondes que tienen tres patentes. Vamos a ver. Tienen tres versiones de la misma patente. Tienen tres versiones de la patente del, del sistema orbital. De este. Tienen tres patentes de este sistema. De esto. ¿Vale? Pero no tienen patentes del proyectil. No tienen patentes de los motores. No tienen patentes... Es decir... Tienen patente de este sistema que funciona de tal manera, pero luego esta parte de aquí, que es la que realmente nos importa, que es cómo va a viajar este proyectil, de qué está hecho este proyectil, qué clase de tecnología van a permitir que esta cosa llegue a la atmósfera sin reventar, de esto no hay nada. No tiene ninguna patente. Yo creo que si has desarrollado un material y un sistema para ser capaz de poner esto en órbita, lo patentas, igual que has patentado el lanzador, ¿no? Al menos una versión vamos a ver, ¿cuántos ¿cuántas patentes tiene cualquier, proye cualquier proyecto aeronáutico realmente? ¿Vale? Cada elemento tiene su propia patente prácticamente. Y aquí estamos hablando de un proyecto de altísima tecnología extraordinariamente complejo, con un montón de partes, un montón de historias y tienen una única patente extraordinariamente generalista sobre mmm, un una, sobre una catapulta, básicamente. Tienen una patente de una catapulta. Una catapulta chachi, pero una catapulta. Pero luego el proyectil, que es lo que está poniendo tu carga en el espacio, que es lo que realmente nos importa, de ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ni una palabra. Y sobre todo, que luego lo que dice la patente no es lo que están haciendo en el sistema final. Que sí, que obviamente puedes cambiar, pero es que la patente tiene más sentido que lo que están haciendo realmente. Es lo que os digo, ¿este proyecto es humo o no es humo? Personalmente, viendo lo que, viendo lo que veo, yo creo que este proyecto no va a ir a ninguna parte. Realmente no va a ir a ninguna parte. ¿Creo que el proyecto tendría futuro, por ejemplo, en la Luna, como hemos dicho antes? Sí, claro, por supuesto, o sea sería la hostia para estar en la Luna. En la Tierra le veo poco, muy poco sentido. Pero, incluso supongamos que se puede hacer, supongamos que, que, que sí, que es factible, y que la tecnología permite construir un sistema tan increíblemente estresado, con tanto estrés de materiales, suponiendo que se pueda construir algo semejante en la Tierra mmm, no es con 80 millones con lo que se va a hacer vale, es más bien con mil millones y las pretensiones de lanzamientos a medio millón tienes que amortizar la investigación y desarrollo de tu lanzador y otra cosa con este lanzador tú no puedes cambiar el ángulo, la inclinación de tu lanzamiento, lanzas siempre en la misma dirección. Así que todos tus lanzamientos van a ir al mismo sitio o tienes que calcular mucho más combustible y un proyectil mucho más complejo para poder hacer cambios de órbita. Lo cual hace que el proyectil sea más grande, más pesado y complica aún más el proyecto. Que eso es algo de lo que no hemos hablado. Vas a lanzar todos tus proyectiles a la misma trayectoria, a la misma órbita vas a poder cambiar la altura dándole más o menos caña. Pero una vez que ya estés arriba, hay satélites que no van a tener... Es decir, estás limitado en, el... en tu lanzamiento. Si es una empresa privada, no están obligados a publicar qué materiales están usando. Que por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero estamos hablando de materiales que van a estar girando a 500 revoluciones por minuto y aguantando 16.000 Gs, ¿Vale? Estamos hablando de materiales que tienen que soportar una carga de 30 millones de kilogramos fuerza durante dos horas para luego sufrir un cambio de la tensión brutal cuando el proyectil se suelte. Estamos hablando de que esto tiene una serie de rodamientos que tienen que funcionar en el vacío y mantener el vacío. Estamos es decir, estamos hablando de que esto es un proyecto técnicamente, técnicamente, muy, muy, muy complejo. Y nivel desgaste y fatiga de materiales, ni te cuento. vale Es decir, veo que este proyecto es posible. Vamos a ver lo que estoy diciendo. El proyecto en sí mismo es posible hacerlo si sí, nada impide la las leyes de la física hacerlo. ¿Es factible, práctico o barato? No. En la Tierra, no. Lo mismo se centra en los nanosatélites. Es que es la idea. Es que, vamos a ver, es lo que estamos diciendo. Y sobre todo, volvemos a lo mismo: que nos están vendiendo la moto de que la prueba ha sido un exitazo, la prueba ha sido la hostia vale Cuando han hecho una prueba que ha alcanzado 310 metros por segundo. No ha alcanzado ni siquiera la velocidad del sonido. Y tienes que hacer algo que va a 7 veces la velocidad del sonido. No sé. Es que es lo que os digo. me parece Este proyecto me parece que está condenado al fracaso. Claramente. ¿Se puede calcular la altura que habrá alcanzado? Eh, no. Bueno, a ver. Sí, se puede sí, se puede calcular. Es básicamente una caída libre. O sea, es una caída libre. Sube y luego baja. O sea, se puede calcular. Si no era la resistencia del viento, lo puedes calcular. Lo que pasa es que tampoco la puedes ignorar. Porque bueno, ya hemos visto que él... El... Iba dando vueltas. Pero puedes calcular el máximo al que habría ascendido, sí. A la altura máxima con velocidad inicial. Lanzamiento hacia arriba. Hostia, mira, es que no te vamos a tener ni que hacerlo. Nos pone un ejemplo a 300 metros por segundo, que es más o menos lo que hemos visto que ha alcanzado este cacharro, ¿vale? A 3.500 metros. Eso hubiera sido la altura máxima. Luego, si te metes a sumarle la resistencia del viento etc etc esto cae una vez esto cae mucho esto sería básicamente en el vacío así que quitar un buen trozo y, y con suerte habrá llegado a 3 kilómetros con mucha mucha suerte mucha mucha mucha suerte de 3 kilómetros altura suborbital vende humos nivel máximo a ver no necesariamente vale no necesariamente pero me extrañaría que esto fuese que esto no fuese una vendida de humos. me extrañaría mucho que esto no fuese una vendida de humos. Yo os digo, yo os doy los datos, os digo lo que he visto, ¿vale? No quiero pensar, no quiero, vamos a ver, no quiero estigmatizar el proyecto diciendo esto es una vendida de humos, esto es falso, esto es una mentira, pero viendo los datos de lo que tienen que lograr, lo que han logrado y lo que no han dicho... Y viendo el, el currículum de, del propietario y su hermano, que son los que han creado esto, yo no apostaría mi dinero a que este proyecto va a salir adelante. Vamos a dejarlo así. Luego habrá, los habrá que van a decirme, es que lo estoy viendo venir. O sea, lo estoy viendo venir. En los comentarios habrá alguno que me va a decir, ah, no, porque es que estás anclado en el pasado, porque es que vives en, en la época del programa poli y todo lo que se haga después te parece una mierda. no. No, el Falcon 9 me parece una genialidad. Por ejemplo, la Crew Dragon me encanta y me encantaría que la NASA permitiese lo más que el aterrizarla en tierra utilizando los lo Super Draco. Eso sería más que épico. O sea, hay cosas que se están haciendo que me flipan. Lo que no me flipa son los vendehumos que lo que hacen es aumentar artificialmente el valor de las acciones o el valor de su empresa para llenarse los bolsillos a corto plazo y que luego no dan nada porque eso al final es negativo o sea la gente claro o sea ahora te venden este proyecto esto va a ser la hostia esto no sé qué esto no sé cuánto luego se descubre que todo es una tafa como el Orbital Rift este de, de James Bezos que ya lo analizaremos otro día el día que tengamos algo que analizar porque ahora mismo solo hay un... es decir tú no puedes tener una idea anunciar que vas a, a crear esa idea y hasta qué punto la idea va a ser genial, revolucionaria y maravillosa. Y una vez que has hecho el anuncio, una vez que has creado el hype, una vez que has conseguido que el valor de tus acciones aumenten gracias a ese anuncio de esta tecnología increíble que vas a, anunciar, que vas a hacer, entonces te sientas con los ingenieros y les dices, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es cuando los ingenieros se echan a llorar. Porque no se puede. Eso es lo que no se hace. Y es lo que se está haciendo aquí, es lo que hace Elon con la mitad de sus proyectos, es lo que está haciendo ahora Jeff Bezos intentando limpiar un poco la imagen de Blue Origin junto con otra empresa que necesita desesperadamente limpiar su imagen, que sería Boeing, es crear hype para aumentar el valor de tus acciones, para aumentar, para mejorar la imagen pública que la gente tiene de ti. Y a la larga eso es negativo. Tesla Roster 2020 se llamaba en 2017. Je, je. ¿Y cómo se llama el autopilot? ¿Y los autotaxis de Tesla? ¿Que prometían una, una recuperación de inversión brutal en dos años? Para la, las empresas de taxi, comprad 200 Tesla que os vamos a sacar un autopilot que va a hacer que el taxi se conduzca solo, no necesitaréis conductor. Y esto os va a generar una cantidad de dinero brutal. ¿Vale? Elon Musk, si tu robotaxi va a generar tantísimo dinero, ¿qué coño haces que no lo estás haciendo tú? Si esto es tan rentable... Porque te estás limitando a vender coches que ya sabemos que no es rentable puesto que tu empresa tiene pérdidas. O su supuesto camión, el Tesla Semi. ¿Dónde está el camión? Siguen haciendo pruebas. Siguen haciendo pruebas. Y me gustaría ver, realmente me gustaría ver un Tesla Semi, ¿cuál es el peso final del vehículo? Porque si ya un Tesla cualquiera pesa una puñetera burrada cuando tú le montes no sé cuántas toneladas de baterías a un camión que va a pasar con su tara máxima porque el peso de la estructura del camión va a ser el mismo que el de un camión normal solo que le estás añadiendo en vez de un depósito de 500 litros de, de gasoil le estás añadiendo varias toneladas de baterías cuánto va a pesar ese vehículo al final y cuánto va a reducir eso la tara máxima es decir la capacidad de transporte de ese camión yo eso lo quiero ver cada kilo de más que pese el camión es un kilo de menos que estás transportando. Que no digo que no se puede hacer, volvemos a lo mismo, no digo que no se pueda construir un camión eléctrico. Se puede, ya existen, se han fabricado, pero funcionan para cortas distancias. Se supone que en diciembre o enero le entregan los primeros a PepsiCo, ya, se supone que tenían que salir al mercado hace tres años. Sin embargo, para que el CEO de la empresa se embolse un montón de pasta, para eso sí te da. Esa forma de pensar, de vender la idea y después pretender que los ingenieros hagan lo que sea, lo que sea vendido es un estándar de la industria. Sí, solo que normalmente lo haces con cosas que existen. Cuando BMW te presenta los concept car, claramente lo está llamando concept car. Es un concepto. Por lo tanto, ya sabes que eso no se va a vender jamás. Aquí no te están vendiendo un concept car, te están vendiendo que esto es el futuro. Y que esto va a empezar a lanzar... Ah, es que eso no lo he dicho. Esto se supone que va a empezar a lanzar carga en 2024, en tres años. Nada ha sido construido, pero en tres años está lanzando. Ah, es que eso no lo hemos calculado al final. Eso al final no lo hemos calculado. ¿Cuál es la energía cinética del sistema? ¿De cuánta energía estamos hablando? Es que esto es... Esto es importante. Vamos a hacer el cálculo. Voy a hacer una hoja de cálculo, ¿vale? Para, para poder comparar los dos resultados. ¿vale? Eso va a ser más fácil. Vamos a ver. Si miramos las fórmulas de energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, estamos diciendo... Vamos a poner aquí... La masa, aquí vamos a poner la velocidad, y aquí el total. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra fórmula va a ser igual a esto, por esto, por esto, entre 2. En el modelo que han hecho, la masa era de unos 20 kilos, y la velocidad han sido 310 kilómetros por hora, 310 km por Esperad, kilómetros por segundo espera kilómetros por segundo 310 metros por segundo Perdón, 310 metros por segundo eh, La masa final Volvemos a lo mismo, hemos dicho Unos 2000 kilos Solo que esta vez nuestra velocidad Va a ser De 2100 metros por segundo Y nuestra energía total es de ¡Pam! ¿Cuánto es esta energía? La energía que acumula el proyectil en la prueba es el 0,02% de la energía que requiere el proyecto final. Es decir, las dos horas que ese cachalgo ha estado dando vueltas y acumulando energía y, cuando ha liberado, y ha liberado al proyectil, la cantidad de energía potencial, la energía, perdón, cinética que lleva ese proyectil es el 0,02% de la energía que el sistema final va a tener. O sea, fijaos, es lo que os digo, es como decir, voy a sacar un coche eléctrico y mi modelo de prueba, mi modelo de prueba es un cochecito de escala strict. O sea, que esta prueba realmente es que no es, no es ni una fracción. Es que está varios órdenes de magnitud por debajo de lo que el proyecto final debe ser. Así que, eh, básicamente, pues bueno, ahí tenéis el resultado. ¿Sabes ¿Qué, qué? ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que decir? Que sí, que es un modelo, que es un concepto, tal. Pero es que uno piensa, dice, no, es que el modelo final será tres veces más grande. Sí, sí, el modelo final será tres veces más grande. Pero es que tiene que suministrar un 99,98% más de energía que el modelo actual. ¿Vale? Es que es, es alucinante. Es alucinante. Es como decir, voy a crear la bomba nuclear más potente del mercado y tu concepto es un petardo de feria. Pues eso, mi conclusión es... No sé, no puedo asegurar, no voy a garantizar que esto sea una vendida de humo. Pero muy probablemente sea una vendida de humo. Lo descubriremos dentro de unos años. Si dependemos que esta empresa recibe 200.000 millones de, de, de, investi, de inversores, pues oye, a lo mejor se puede hacer. Pero por el momento, con 80 millones... Con 80 millones no tienes ni para la, vamos, ni para dibujar el, el proyecto. Pues nada. Eh, eh, que me voy a ir yendo. Así que ya sabéis. Lo que os digo siempre. No os dejéis llevar por este tipo de fricadas. Verificad los datos. Y sobre todo. Levantad la vista al cielo. Y sed astrofrikis. A más ver.